Hola, soy Petro Dragos Chichirita, soy de Zaragoza y tengo 21 años. Me llamo Adrián Lorenzo Díaz, tengo 24 años y vengo de Galicia. Yo me llamo Sir Mores Moguer, vengo de Zaragoza y tengo 19 años y todos somos componentes del Global Basket. Eh, hola, me llamo Víctor Cortada, eh, vengo de Zaragoza y yo también formo parte del Global Basket. El Global Basket es un club deportivo para gente con discapacidad que simplemente se centra en el basket en silla de ruedas. Global Basket se originó en el 2015, eh, anteriormente se conocía como San Nicolau, pero se desvinculó para empezar un proyecto por solitario. Eh, la sede de Global Basket actualmente es en el Pabellón Norte en Sabadell. Este proyecto se originó para los jóvenes para la inclusión, formación y competición. Que Esto sirve a todos para seguir el día a día eh, en nuestras vidas como dentro y fuera del campo. El Global Basket siempre ayuda a gente con y sin discapacidad. En baloncesto en silla de ruedas hay eh, tres divisiones, división de honor, primera y segunda. Actualmente nosotros jugamos en la primera división tras el ascenso conseguido el año pasado y este año eh, participaremos en dos competiciones que sería la división nacional, la liga nacional y la liga catalana. El Global Basket entrenamos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Combinamos ejercicios de gimnasio con ejercicios de pista. Eh, para mí eh, formar parte del Global Basket eh, es un premio, eh, porque si Cuenta el nivel que hay en este equipo es realmente alto y sinceramente para mí significa un premio, porque eso significa que en algún momento de, de la vida creyeron que yo podía estar en este equipo, ¿no? con lo cual para mí es un premio.